Saludos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de mañana. Esto es de mañana, análisis, noticias, comentarios, entrevistas, temas de la actualidad nacional, de la actualidad local, de la actualidad internacional. Todo un contenido preparado para ustedes diariamente. Feliz lunes, que tengan un buen día lunes. Inicio en San Francisco de Macorís. De, una insensa, de un insensato llamado a huelga A paronas el local eh, Por una serie de pedimentos que se están haciendo Cosas que no tienen sentido lógico ni práctico Ya hablaremos de eso en el camino También amanecemos este lunes con un temblor de tierra no, Todavía no tengo el dato Pero fue como a la I-40-45 Hubo un temblor de tierra Cuyo epicentro se localizó en Boca de Yuma en la zona este de la República. Así es que ya estaremos dándole información acerca de eh, la magnitud de este movimiento de tierra que hubo en el país hace unos minutos. Muy bien, señores. Gracias por acompañarnos. Hoy es lunes 14 de junio del año 2021. Hoy es un lunes... Para disfrutarlo independientemente de todas las dificultades que pudiéramos tener Hoy es el aniversario de la gesta del 14 de junio Ese es un tema también que vamos a abordar en el programa Aniversario de la gesta del 14 de junio de 1959 Es decir, el desembarco de Constanza, Maimón y Estero Hondo, uno de los, Una de las fechas más importantes, si se quiere, en la historia moderna de la República Dominicana y vámonos inmediatamente al clima, veremos que además del clima de, de... Huelgario, <risa> vamos a ver cómo anda el otro clima. Muy bien, el lunes 14 de junio del 2021 a las 6 de la mañana valida Onamet el siguiente informe del tiempo. Inicio de semana laboral con pocas lluvias exceptuando chubascos locales en algunas localidades. Hoy se pronostican posibles lluvias matutinas hacia algunas localidades de las regiones este, noreste y el sureste del país como consecuencia del arrastre de nubosidad que realizan los vientos salicios. Mientras que en la tarde se registrarán chubascos locales y posibles tronadas hacia zonas sectorizadas de la parte sureste, los Haitíes, Cordillera Central y puntos aislados de la zona de la zona fronteriza, debido a la combinación de una vaguada y los efectos locales. Sin embargo, en el resto del área predominarán condiciones generalmente secas y calurosas por los efectos de una circulación anticiclónica y partículas de polvo africano. Ahora hay otras jodienda el polvo africano, oiga eso. Antes la del Sahara y ahora de África. Martes, mañana. En horas de la madrugada se espera la ocurrencia de chubascos aislados en algunas localidades de la llanura costera caribeña con el acercamiento de una onda tropical por el mar Caribe. Mientras que en las horas vespertinas los chubascos se trasladarán a puntos muy focalizados de la cordillera central y de la zona fronteriza. Ese ha sido, mis amigos, el informe del tiempo del día de hoy. Así si es que ya saben, tendremos una situación seca, ¿no? Pocas lluvias pronosticadas, posibles chubascos producto del de arrastre de nubosidades que hacen los vientos alicios en esta zona. Muy bien, vamos entonces a las principales noticias del día. Vamos a ver qué dicen los diarios nacionales. Adelante. El presidente Luis Abinader Corón encabezará este lunes el Compromiso Nacional para el Pacto de Agua. Para lograr el pacto, creó el Gabinete del Agua en diciembre del 2020. Más noticias. El Fondo Monetario Internacional insta a los países ricos a pagar la vacunación de los más pobres. En otra información, centros de vacunación continúan abarrotados en busca de inmunización para adolescentes. Más noticias desarticulan redes de narcotráfico que envió 309 kilos de cocaína a Bruselas por el aeropuerto de Puerto Plata. Dos enfermeras en el Hospital Regional COVID-19 de Barahona positivas al coronavirus. Más informaciones, remesas hacia República Dominicana crecieron más de 60% en los primeros cinco meses de este año 2021. En otra información, la Procuraduría pedirá prisión preventiva contra Luis Dicen y otros implicados en fraude de la Lotería Nacional. Bien, esas son, señores, las noticias del día. ¿verdad? son las principales que traen los diarios nacionales Saludamos a Carolina Medina, buenos días Buenos días Amado, buenos días Yerjan. Buenos días a todos los muchachos acá en el canal Buenos días a toda la gente que está tempranito Hoy lunes con nosotros Así que manténgase informado para que reciba todo lo que tiene que ver con el proceso huelgario Que vive San Francisco de Macorís en el día Ojalá fracase. de hoy y mañana Ojalá, Ojalá fracase antes de la, del mediodía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 pero que Deseo fracase Que, que se caiga, al menos yo parto de que se, se caiga, o sea, lo que, que los negocios digo. abran, es lo que eh, Y que, que la gente que salga a la calle. Que fracase el, el, el paro. Que o sea. la gente le haga caso mismo Exacto, eso es lo que digo. Sí. Yo no estoy de acuerdo. Que, que se quede encerrado. Si los hay alguien negocios. que lo apoye, que lo apoye, pero que sea de manera pacífica, porque esa es la democracia. Esa es la idea. No, no, eso no, esa es democracia, está bien. Pero también la democracia necesita un poco de sensatez. Exacto. Vamos a la pregunta del día. ¿Apoya usted la huelga por 48 horas que inició hoy en San Francisco de Macorís? No, no, nunca, yo nunca he apoyado huelga. ¿Apoya usted la huelga por 48 horas que se inicie el día de hoy en San Francisco? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Muy bien, esperamos. ¿Sintieron el temblor a propósito? Yo, yo no, no. Pero lo supe temprano. ¿Mm? No lo sentí, pero sí lo vi en la... Bueno. ¿Tú lo sentiste, amado? No, no, yo no lo sentí. Me enteré por Twitter. Pero parece que aquí no se sintió tanto. No, no, porque el, el epicentro está en boca, fue en Boca de Yuma y, y me imagino... Yo no tengo la información, pero pienso que eso debe andar por 4.0 en el... En el en la escala de Richard, uh -huh. lo que quiere decir que no fue tan fuerte, tú sabes. Muy bien, aunque ahí hay vio alguien de Castillo en Twitter que dijo que lo sintió en Castillo, Yo digo, bueno, pues si se sintió en Castillo tal vez se debió sentir en San Francisco, ¿verdad? pero bueno, vamos a ver. Muy bien, señores, inicia primer día del llamado a huelga por 48 horas en San Francisco de Macorís. Esas son imágenes de ayer, ¿verdad? Eh, este lunes inicia formalmente el llamado a huelga por 40 horas en San Francisco de Macorís, convocado por el, no será 48? 48. 48 horas convocado por el colectivo de organizaciones populares de esta ciudad, mira, mira las imágenes eso es lo que queremos eso es lo que quiere eso es lo que quiere Yang, que en la calle de no, la de de No no no no me no me quieran sacar el de anuncio contexto. de este movimiento huelgario fue no, no lanzado a principios del pasado mes de mayo a finales de la semana pasada funcionarios locales hicieron el llamado a los convocantes estos alegaron que no se dejarán engañar por las autoridades ya que en el mes de abril dejaron sin efecto otro llamado a huelga y el acuerdo a que llegaron fue incumplido entre las obras que las autoridades se comprometieron a ejecutar en los próximos días con inversión de 700 millones de pesos, están las construcciones del Puente de Ugamba, construcción de 128 apartamentos para los residentes del Barrio Azul, un bulevar en la ribera del río Jaya, conversión de la Fortaleza Duarte en Bellas Artes y su perímetro de anfiteatro y un teatro. Además, Remozamiento del actual edificio del Ministerio de Obras Públicas para trasladar el cuartel del Cuerpo de Bomberos Remozamiento donde actualmente opera Inés, Inés para reubicar a Obras Públicas Las oficinas de la Fortaleza Duarte, también el asfaltado de calles, aceras y contenes en varios sectores de la ciudad y la zona rural Sistema de agua potable, centros comunales, entre otras que reclaman las organizaciones que convocaron a la huelga esa, esa es la información. Adelante, Yerian. Miren, esto que ustedes están viendo ahí, qué interesante. Eh, porque lo primero que yo debo decir es que yo no estoy de acuerdo con la huelga, con esta. No estoy de acuerdo porque la considero extemporánea la, la considero en un mal momento. Ahora bien, como demócrata yo tengo que defender el derecho que tienen ellos a protestar, a Llamar a huelga, tienen todo el derecho. Ahora eso que ustedes están viendo ahí, las imágenes de la basura, que es un buen detalle a propósito de la huelga. Si, hay, si había basura, que tirar era porque no la habían recogido? 5.1. Ah. Si había basura en la calle, no había, no, por cierto, que había muchísimas regada en la calle, era porque ¿verdad? no la habían recogido. Entonces, quiere decir que la autoridad no está cumpliendo con el deber de, de la recogida de desechos sólidos. Sí, yo digo que esta semana basura. se va a resolver. Esta, se, va, se va a resolver esta semana. En serio, Pero no mientras se tanto, le llenaron el pueblo de basura. Y miren eso, esa basura, eh, imagino que no la buscaron en Tenares, ni la buscaron en Salcedo, ni en Pimentel, estaba aquí en San Francisco. Entonces, un motivo para protestar, un motivo para protestar es ese. Es esa la recogida de basura, que ahora mismo no está bien en San Francisco de Macorís, independientemente de, de las excusas que se puedan buscar o de las razones que sean, no está bien. Y es, la gente lo que quiere es que se resuelva. Eh, yo entiendo que en este, momento, en este momento, aunque hay razones para protestar, las hay, eh, no era el momento adecuado. Entiendo que por estamos en un proceso de, de vacunación que no era bueno paralizarlo ni, ni mermarlo. Eh, el, el, el país está sumido en una situación de crisis del COVID-19. Eh, estamos tratando de salir de la situación eh, de, de la crisis económica que existe en la República Dominicana y en el mundo y creo que se le debió dar un compás de espera al gobierno verdad, eh, de un tiempo más para que comience a ejecutar ahora porque quizás el, el hacer una carretera quizás ahora mismo no es lo primordial ante la situación del covid sin embargo sin embargo cuando, no, cuando usted investiga y profundiza se da cuenta que el gobierno está gastando más dinero en otras cosas que en el, en el propio covid para aquellos que lo van a utilizar como excusa, cuando usted busca, por ejemplo, en lo que tiene que ver con, con, con las nóminas del gobierno, cuando usted busca en lo que tiene que ver con el presupuesto, en qué se está ejecutando el presupuesto, se encuentra con que el gobierno está invirtiendo más dinero en otras cosas que en la propia salud, y por tanto, quizá decir, ah, bueno, pero es que estamos sumidos en una pandemia. Es una excusa quizá eh, no tan válida en este momento. De manera que, independientemente de que yo no esté de acuerdo con este llamado a huelga, sí respeto ¿sí respeto el derecho que tienen ellos a, a, a llamar a protesta y a reclamar los derechos que la mayoría de gente nos reclama. La, ¿Esas son de hoy esas imágenes? Ah, bueno, estamos viendo imágenes de ahora... Es un recorrido aquí en San Francisco de Macorís. Lo que sí es hacerle un llamado a, a las personas que están protestando es que permitan que todo aquel que quiera trabajar, todo aquel que quiera transitar libremente, porque es un derecho constitucional, que se lo permitan. Sí. Que se lo permitan. <risa> eh, bueno, ya el pueblo está militarizado, que es lo que hacen todos los gobiernos, que lo militarizan. De ahí para allá, eh, tratar de que, ¿verdad? de que no haya violencia en San Francisco de Macorís. Carolina. Bueno. Voy a enviar esta imagen, chamo, a la table eh, Yo pienso que la sensatez debe de primar En todos los aspectos de la vida Yo quisiera preguntarle a los muchachos del colectivo Y a todo el pueblo de San Francisco de Macorís Si ciertamente creen prudente que en momentos como esto Se esté llamando o haciendo un paro De dos días en San Francisco de Macorís Uno de los eh, de las frases que siempre se utilizan en San Francisco, todo lo que se ha logrado, se ha logrado en base a huelga. Pero en Santiago se han logrado muchísimas cosas, un pueblo mucho más desarrollado que el nuestro. ¿Dónde? En Santiago. Sí, pero en Santiago En también. La Vega también. Es una eh, y en otros una... pueblos se logran cosas. Alianza empresarial. Sí, pero cuando tú hablas o piensas en otros pueblos como La Vega, como pueblos cercanos de acá que se logran cosas y que no tienen ese constante llamado a huelga, y entonces, si tenemos tantos años pidiendo la misma cosa, te dice que no está dando resultados, claro, que hay que buscar claro. otro mecanismo. Ese es el análisis más lógico que puede haber. Entonces, ¿Cuántos años tienen pidiendo el puente de Ugamba, el, el encachado de la, de la quebrada grande el famoso malecón en el río Jaya. Los asfaltados de los año, barrios. ¿Cuántos años tienen pidiendo lo mismo? Que y son nunca necesarios. Se ha, y se hecho no estamos ya. diciendo aquí que no sea necesario. Pero entonces estamos viendo que esos llamados no están siendo no están rindiendo los frutos buscados, porque tenemos años y años en esto. Los demás pueblos, ¿cómo logran la cosa? O sea, se hacen. Lleva tiempo porque ciertamente hemos tenido y tenemos gobiernos irresponsables que no cumplen tal vez con lo que deberían de cumplir. Pero ya hay cosas que se, li, se, se, se extralimitan, o sea, se pasan. Llamar, a propósito de que Moca desistió del llamado a paro, y Moca se cayó el proceso. Llamar en estos momentos, llegó, en estos momentos, en plena pandemia, donde hay muchísima gente. Ustedes se imaginan, amigos televidentes, donde encienden esos neumáticos, que hay una gente con un COVID ahí. Que puede haber. Claro, totalmente, pero totalmente. Que... O sea, con un proceso pulmonar. Te lo está matando, es sin un tiro. Señores, todas estas basuras en las calles, a propósito de que San Francisco de Macorís han dado a nivel nacional por el tema de la recolección de los pero, desechos. Pero eso es independiente, una cosa independiente de la otra. El punto que refiere Yerian es que no recogieron la basura, pero ayer era domingo, los domingos el camión no sale. Pero pa tú crees que esa basura que está ahí es, de un, es de, del, del domingo nada más. No sé si es el domingo, pero tú sabes cuál es la función que, ponga, que tengo. Pero no puedo decir, decir tampoco, no eso, puedo decir tampoco es que, es que no es del domingo, porque ni lo sabes tú ni lo sé yo. Pero, sabe, pero, no podemos pero, decir pero, que es del domingo, pero, no, no. Pero, pero no podemos, tú, qué bien, que te gusta hablar con prueba. No, no, no, tú le gusta hablar con pruebas debemos de saber si son del domingo o no. que quiero atacar al ayuntamiento. Ahí hay un pueblo entero que puede confirmarlo. Pero no podemos decir, tú que eres muy partícipe de que no se puede hablar, investigación oh, y, y demás ¿Enemigo de Siquio claro que sí, vamos a investigar para yo siendo Amado de partiendo de la premisa de ayer Ya vamos a investigar no enfóqueme a aquí muchachos vamos a investigar si sí, claro, eso es domingo nada no, no lo diga no Mira, lo diga pongan la imagen cómo la hace pongan la imagen cómo la entonces se voy a comentar para que si no se me vaya el minuto que me queda pongan la imagen señores por favor Ustedes saben lo que, es, Mario Amado en serio. ustedes saben lo que significa, señores, para la gente que tiene sus compromisos, para los negocios, que tienen que pagar mañana 15 a sus empleados, like que tienen que pagar sus facturas, que I tienen I, I, I. compromisos económicos, durar dos días cerrados en un momento donde la economía, la producción está en picada y está en baja. Pues eso es inaceptable en todos los Así sentidos. Es. Cierro diciendo, señores. Que esperamos que el colectivo entre en razón, que el sano juicio y el deseo y el amor que tienen por San Francisco de Macorís y todos sus compoblanos levanten este paro para mañana. Porque nosotros no podemos permitir ni aguantar a nivel económico ese raro que tengamos dos días de cierre en este pueblo. Mira, vamos a, vamos a hacer un, un ejercicio, el ejercicio siguiente. Eh, las obras que se están pidiendo y que son el motivo de este, de este paro es el... Eh, Construcción del puente de Ugamba. Eh? Ok, esa es la construcción de un puente que no implica mayores, no tiene mayores complicaciones, excepto las que se derivan ¿verdad? Del, del hecho mismo de la construcción. Que con los 100 millones de Peñaguaba se hubieran se hubiera construido, como digo una cosa y digo la otra. Exactamente. Con la construcción de 128 apartamentos para los residentes del barrio Azul. Eh? Eso no es algo tan sencillo, porque lo primero que hay que buscar es un... Es ubicar un terreno, decirle a la autoridad, mira, el, el terreno es este y esta persona está dispuesta a venderlo eh, para que se construya el apartamento. Eh, el bulevar de la ribera del Jaya. ¿Tú sabes lo que implica crear un bulevar en la ribera del Jaya donde está llena de gente viviendo en, ese, en esas orillas, prácticamente encima del río? Eso no es una cosa de un día para otro. Esa no es una obra sencilla, esa es una obra majestuosa, digamos, en términos de grandiosidad, pero sumamente complicada, sobre todo en un país como este y en un pueblo como San Francisco. ¿Tú ves? Eh, conversión de la fortaleza Duarte en Bellas Artes. Usted se está poniendo loco. Convertir eso, ese cuartel, es un cuartel que guarda un pedazo importante de la historia de San Francisco de Macorís. Que usted no puede que ir a derrumbarlo así por así. O sea, fíjense, fíjense, fíjense qué nivel de ignorancia hay en esos pedimentos. Eh, además, remozamiento del actual edificio del Ministerio de Obras Públicas para trasladar el cuartel del Cuerpo de Bomberos. Eso podría ser una obra interesante, pero no es buena tampoco. Ese no es lugar para poner un... Una, una, un, un ¿cómo se llama? un cuartel de bomberos ¿por qué? porque esa es una de las avenidas más transitadas de San Francisco de Macorís y cuando hay una emergencia el bombero, la ambulancia el carro de bombero o la ambulancia tiene que salir y se van a producir accidentes va a haber problemas. usted me dice, bueno pongan un semáforo Óyeme, él no puede, el bombero o el, la ambulancia que sale del cuartel de los bomberos no puede esperar que el que semáforo cambie a verde ¿Por qué? Porque tiene una emergencia. Entonces, ese no es lugar, no es un lugar adecuado para poner eso. ¿Eh? Vamos a ver, vamos a seguir viendo. Eh, para traer el cuartel de bomberos, remozamiento donde actualmente opera INEPRE para reubicar a obras públicas. Las oficinas de la Fortaleza Duarte. La Fortaleza Duarte no son una oficina, es un comando. Es la 31 compañía del Ejército Nacional. O sea, no son simplemente unas oficinas. ¿Y dónde van a llevar los guardias? ¿Dónde van a dormir los guardias? Independientemente de la cárcel, olvídese que la cárcel está mal ubicada ahí. Porque para eso se hizo Vital Valle, para que alojara a los presos de ahí y los presos que llegaran a Vital Valle. Punto. Eso, esa, ta, esos presos están ahí porque no se ha tomado una decisión ejecutiva. Pero bien, la cuestión que yo le digo es: todos estos proyectos no son cosas de enfrentarlo de un momento a otro. No es, de que, no, es, no es hacer una zanja para, para que haya un desagüe en un sitio y el agua se vaya al río o se vaya a la quebrada. No, no estamos hablando de obras pequeñas, son todas obras macro o semi-macro, si usted le quiere llamar. Pero también hay una cosa, ¿cuántos proyectos han presentado el colectivo de organizaciones populares al gobierno o a los gobiernos para ver cómo emprender esos proyectos? Es muy fácil. Decir, Carolina, tú tienes que, ir, que sacar a tu niña de donde tú vives. ¿Por qué? Porque yo entiendo que no está bien a donde está. Oye lo que yo te estoy pidiendo, como amigo, como compañero de trabajo... Pero realizar esa labor, tú tienes que buscar otro apartamento, tú tienes que pensar en trasladarte de una casa a otra, eso implica tener que cambiar cable, energía Toda eléctrica, logística. todo. Eso se, se gastan 50, 60 mil pesos en eso. Sencillamente mudarse de un sitio a otro en este país. Oiga eso, y eso mismo es lo que está haciendo el colectivo, le dice al gobierno, hagan tal vaina. ...pero no te presenta un proyecto, ¿cuál es la ventaja? No hay... Existió el Falpo, pero había un llamado, y ese llamado imagino que fue provocado por alguna razón... ...entonces sería bueno que expongan las razones de por qué el Falpo y, y, hizo, y, eh, tenía un llamado a huelga... ...por qué el colectivo tiene el llamado a huelga, eh, además de estas obras que tú has mencionado... ...porque el gobierno vino aquí y prometió 10 mil millones de pesos... ...10 mil millones de pesos en obra, fue el gobierno... Y ahí fue donde tuvo el error, que ellos hablaron y prometieron que es lo que no debe hacer un gobierno cuando pero, no está en condiciones. No, no necesariamente tenía que ser inmediato. Recuérdate que toda la inversión que hace, un, que hace el gobierno tiene que estar presupuestada. Cuando el gobierno vino ya el presupuesto estaba marchando. Entonces, lo que deben de entender es que lo ofrecieron, pero están atados la mano producto del, del, del tema legal. Tú o sea, de la sabes. burocracia que se conlleva, o sea, ¿Eh? crear... Eh, hacer obras, no es decir, Está yo bien. me lo voy a sacar del bolsillo Pero el no, Exacto, con... es que el gobierno no puede. No es como tú que dices, mira, a mí se me se me averió, yo tengo que poner una, una llave de chorro en el patio, voy y compro los tubos y, y el cemento, ¿cómo se llama? Otro aspecto. Y eh, poner la llave. El eh, gobierno no, el gobierno tiene que tener los El no dato, ojalá pudiera Amado, a algún día. Falpo, el Falpo eh, anunció que, que desistía del llamado a huelga por... Eh, si que el, no era el momento idóneo. Si el fuera inteligente, pues entonces no lo pensaron. Oye, pero entonces, ahí es que voy. Pues entonces ah, no si ¿Por qué en vez de anunciar Perdón Amado? Sencillamente no hablaron de que iba a, que iba a haber huelga en San Francisco. Me pareció que es un asunto de grupos decir no, también nosotros tenemos eh, huelga. Ah, eh. no, pero espérate ya, porque, porque no es, no es el momento si el idóneo. Fue inteligente, hiciera que fracasara este pero mira es otra de las cosas? Pues mira, tenemos una le, imagen, le hay le muchacho, de, le, la imagen ahí, muchachos, Yerjan. Vamos a abrir la table en el mando una imagen ya de lo que va cobrando. Pescado Sí, si fueran <risa> Miren lo que aconteció okay, el día de anoche. qué lo proponiendo, que, que matan una gente para no, que que se... yo no, yo Pero, ¿pero hoy que de yo, eso, ¿Y ¿cómo va a ser eso? Cómo a promover, de... Pero como hay como y, y Estamos matar hablando una gente de y, fracaso y, de un movimiento y cómo fracasa un movimiento? Que los ciudadanos se no empoderen y que abran sus negocios, a despertar gente, a sacar la la gente, Pero que por qué no se hace? Porque le bajan la puerta? ¿Tú sabes por qué no lo hacen, le no estamos trabajando. Yo no, a obligar. no, yo no, no a obligar, obligar a bailar Nosotros porque hay que, es hay que bailar. No, no, pero espérate. Porque, no, vamos a organizarnos, amado. Espérate. Porque cuando al menos en lo particular me refiero a que el proceso fracase, es que la gente abra sus negocios. Porque claro. ni el colectivo, claro. perdón, no ni el colectivo ni el falpo paga la factura de los abrir. negocios. Ni el colectivo tú va a ir mañana 15 no a pagarle a los empleados. Le tiran piedras. Yo vine a trabajar a telecomunicación. Las empresas de telecomunicación no proyectan, por Dios. Ve, abre. No, no Allá en la libertad, ah, no, no ve, sé. abre la libertad. Sí, a bueno, ve, ve dile a mi amigo que abra que le han ido a bajar el sí, gay del pero negocio claro. tres veces. Sí, ahorita, Ajá. Ve tú un empleado que de una empresa que salga y que le dé un tiro que le caigan a pedrada la, a su vehículo. El estado, el estado tiene que protegerlo. El, uh -huh. Ellos lo que deben pues de garantizar. De ah, ve preguntarle al no sé colectivo. El ve al colectivo que cuando pasan esas cosas, ay, nosotros no sabemos, nosotros los no somos responsables. Mira lo que aconteció anoche. Oye, los hay un mayor de la policía herido en el día de anoche, esta información la sube en la página ¿En de Franco Macorizano. Desconocidos al momento, hirieron de un disparo al mayor de la Comando Regional Noreste de la Policía Nacional en una balacera ayer en la esquina caliente del sector Valle. ¿Quién es pero el responsable? Policía, no, pero no, no fue en eso, fue en, un, en una balacera por los temas del proceso huelgario. Si ese hombre lo matan, ¿Qué va a pasar la, con la familia? Se queda huérfana, se queda huérfana huérfano. Y el colectivo tiene que ver pero con eso. No, nosotros no sabemos. Acá, pero la, pero, la, pero la muy la diferente verdad. que en un proceso huelgario donde, donde hay gente responsable. No, la, no la, pero no, es que búscala, no se compara, Yerjan. Es estamos hablando búscala, de los resultados de los procesos huelgarios. No estamos hablando de situaciones que se dan por ahí de manera particular. Pero eso puede ser un hecho aislado. Aquí atracan gente. Pero estamos hablando de una balacera, mi amor. Estamos hablando de una balacera que se da por el tema del proceso bolgario. no necesariamente porque es, hay, no necesariamente. ¿Y por qué fue la balacera Pero, por, ejemplo, por un yo, atraco? Yo anoche, por un mitín yo en, la cárcel, en la calle. Mi a mí nadie me entró a tiro. ¿Y tú eres policía? Pues, eh, no, yo no sé. Pero tú no, no andas preservando la seguridad, pero, tú no estás pero en cuestión riesgo. la es, es que nosotros no podemos querer limitar el derecho que tienen nosotros a protestar y a llamar a protestar. Tú tienes derecho a protestar, pero no a, a, a burlar el derecho que tengo yo de abrir mi negocio y de salir no, a la pero calle. Tú abrir así, tu pa, negocio. así, tú me vas a garantizar que no vayan y me no, bajen no, el gay. Yo no, el Estado es el que tiene que garantizarte. Ellos son los que señora, tienen que, que garantizar ten, que ten eso tenemos, no pase. Ten tenemos que exigirle a quien tiene. ¿Verdad? Si el Estado es el, el garante de la seguridad ciudadana, tú no le puedes decir al delincuente que te proteja, al atracador que aproveche este tipo de momento, ¿verdad? Para salir a hacer fechoría, le corresponde al Estado. Y ahí yo siempre he estado de acuerdo con el Falpo. Cuando cuando dicen, ah, pero ustedes mandan a la gente a la calle a atracar, dicen, ajá, para eso está la seguridad del Estado, para proteger al ciudadano. Y es verdad, es verdad. Para eso está el Estado, para proteger. Por ejemplo, si Eufemio Vargas hoy quiere abrir el Estado, tiene que protegerlo. ¿Cómo? Ellos tienen ahí a un ministro que dice que tiene un, un, un plan piloto buenísimo, que ya eh, eh, se redujo la, la criminalidad en Cristo Rey. Aplica eso ahí. Todos los negocios en San Francisco Macorís que quieran abrir, tienen el derecho de abrir y tienen que permitir. Eso. Ahora bien, ahora bien es el Estado el que tiene que protegerlo. Tenemos que dejarnos de... de, de, de de vainita, ¿verdad? Al Estado hay que exigirle lo que, lo que tiene que hacer. Y aquí el, el pueblo está militarizado, no tenemos imágenes de eso, de, del pueblo como está militarizado. Tratando naturalmente de proteger a los negocios, pero el derecho a la protesta que tiene cada quien no solo podemos limitar. Pero si ¿que ¿quién ha dicho acá que protesta, se le está no limitando? ¿Pero ¿Quién qué? ha dicho que se está limitando? ¿Pero quién, quién se ¿De, ¿De quién se pues, Señor, Es que no es el momento. Y tú, no, mismo lo, tú mismo lo sabes. Pero que no lo. No es que no. Es que los derechos es, tienen que equilibrarse yo no estoy derecho, de acuerdo. O sea, yo no puedo alegando que yo tengo derecho a caminar por la calzada pública, yo no puedo pisar un cemento fresco que lo acaban de echar. Pero yo No, es no, que, no, eso es lo mismo. Yo no estoy lo de que pasa con es que tú la quieres abuela. ver que tú ves las cosas por un hoyito por el que te conviene. Puede ser. Lo que pasa es que ese, ese es ser. tu problema cuando Cada tú haces quien, análisis. No, espérate, espérate, espérate. Pero claro que espérate, sí. Es, tú ves por un ojito primero, que amado, te convenga. Oye, yo tengo derecho punto, a caminar, yo tengo derecho a, a tránsito sí. que es constitucional, pero prohíbe? tú no puedes pisar un cemento fresco que acaban de poner quién ahora quién te por el derecho que, que yo camine? tengo. ¿Eh? ¿A quién le están prohibiendo que salga de su casa? Entonces, no, no se lo ejemplo, Lo que pasa es que tú eres la gente que me Lo que me dice mi amigo Luis, una cosa es el paro. No, no es así. Una cosa es el paro y otra es el vandalismo Muchas veces son un claro oye. Sí. la verdad. Ese vandalismo. Lo, es lo que pasa es que tú dices veces, la cosa cuando te conviene y mira por un hoyito Ese vandalismo. Oye, Marco. son sesgados. Eh, eh. Son pero esa es tu posición, amado. Claro que sí. Y te lo pruebo aquí, que tus análisis son sesgados. Mira, sesgado. lo primero es que esto no se trata ni de ti ni de mí, esto no es personal. No, ¿Tú pero nadie lo está análisis, cogiendo personal. Pero, claro Yo te, que sí. Claro que no. Yo te estoy diciendo, diciendo que tus análisis, que mis análisis son, sesgados. son sesgados. Yo estoy criticando tú, tu análisis, tus análisis. Yo estoy tu criticando tus opiniones. No te estoy criticando a ti como individuo. Las informaciones, las informaciones de cada quien la intenta de su manera. Tiene que entenderse eso. ¿Eh? Mira, lo que pasa es que ya este sistema no es un sistema de conservadores donde un grupo de gente dice lo que va y eso pero es. ¿quién, ellos ¿quién, tienen ¿quién todo ha el derecho de conservadurismo a protestar? viejo. <risa> si soy, eh. aquí todo el tiempo ha habido huelga y problema, ven acá. Ellos tienen todo el derecho a protestar, todo el derecho. pero no, no se lo puedo coartar pero pero no, no estoy de acuerdo ya con ya la te huelga. A pero te, pero, no, dile que escriba al, al grupo que se identifique. Sí, no, pero yo te voy a decir al, quién es. Luis, si te pregunta, pregúntale quién es el responsable de las vidas que se pierden Dice, una Nadie. cosa es el paro y otra es el vandalismo. Ellos claro. auspician ese vandalismo en la noche. Salga todo el mundo. Claro. Sacan las basuras a las calles. Eso es vandalismo. Eso es protesta. Eso lo establece la marcha, constitución. La una marcha sí, sí, Y eso ayer no es legal. Usted salir a las calles a tirar basura. Eso es legal. Usted auspiciar. No, no, no. Pues bueno, eso es lo que yo no hace. Ahí, ¿Qué dijo cabana? el colectivo? Que ellos eran responsables. No dudes tú que ese tiro que le dieron a ese oficial fue el resultado del, de, de, de la ganar? adrenalina de esa Ay, marcha, man, irresponsable ¿Cómo te... ¿Cómo también ahí la, la imagen de la caravana yo la tengo mira para que eh, la gente si la yo, vea yo la mandé una a caravana pacífica dentro del derecho a la libertad de tránsito Ah, también lo vamos a prohibir. Pero que, y quién nadie no ha hablado de eso. Pero calles. nadie ha dicho que no hagan su caravana. están hablando de tirar basura. Y ellos no lo hacen. ¿Y esa basura que están en la libertad? Entonces, hay yo? que ver cuánto. ¿Y quién fue? En general fue que la tiró. se supone que en este pueblo no hay policía. En general fue que la Cuando esa gente salieron a tirar la basura y aquí, Margumas, no había policía. O sea, no había seguridad en este pueblo. pueblo. Es probable que no hubiera policía. Por Coño, ahí? Pues, entonces, ahí. Es una discusión estérica. El senador dijo: el senador, estamos huérfanos de autoridades.